Diomedes García, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul tras ser herido de bala por miembros de la Policía Nacional, desmiente la versión de que haya sido detenido por fichas de robo y afirma que se dedica a vender drogas. Es mentira, yo tengo como 19 por no de drogas. Yo siempre trabajo en droga, yo no trabajo en, en robadera. Mira la mano. ¿Cómo tú le que una gente va a robar así mucho Llégale. yo no tengo ni media ficha de robo pero yo lo saben ellos saben que me han amarrado como 20 veces con el pajón y el carmen antonio no robo no hay ficha no hay delito pues droga, yo creo que vendo droga yo no robo ellos abusan conmigo porque yo antes de darme mi pepazo yo le dije a ellos que no me dé que yo ellos están claros con quien yo trabajo, ¿tú me entiendes? Abusan, me ven con una pistola en la mano, tú sabes, de noche a las la 8. Querían matar y, y me empanté y salieron todos los vecinos, ¿tú me entiendes? Cuando salen todos los vecinos, es que yo no soy sé, malo, pues, no es que no, en el barrio. Ah. De acuerdo con la información ofrecida en el informe policial, García era buscado por la entidad del orden, ya que se dedicaba a diferentes hechos delictivos.